de youtube que estamos con un nuevo video para este canal esta vez de un reto que me, que me lo pedido un amigo que lo tengo en facebook es, se llama cedric o me dijo que se llama cedric y que tiene un canal de youtube y aquí se los dejo en la descripción del video para que vayan a suscribirse que sus videos están muy graciosos y bueno en este caso yo les traigo este nuevo video que se trata de tomarme toda esta agua salada toda, completamente toda y si entro en los no sé, en un shock de, de lengua, <risa> un shock de lengua, pues, que alguien le tenga miedo por mí. Esto ha sido todo el video, les recomiendo que no lo hagan, no lo hagan, totalmente no lo hagan. Bueno ha sido todo el video, no lo olviden, suscríbanse, denle like y también suscríbanse al canal de mi amigo Cedric, que está aquí abajo en la descripción del video. Y bueno si les gustó pues dejen sus likes, por favor y suscríbanse para más videos de retos que me lo recomienden. También Cedric que es muy, muy, muy malo conmigo. Porque que, que me come, como un huevo crudo. Pero, muy buen amigo. Muy buen amigo. Hasta la próxima. Adiós.